Eh, bienvenidos y bienvenida a este primer tema de la asignatura TIG y Geolocalización en Estudio de Caso. Eh, como ya os he, he anticipado en la introducción, eh, soy el profesor José Luis Martínez Fajardo y os voy a impartir este primer tema eh, muy entrado en conceptos sobre Geolocalización y, y Geomarketing. Eh, de entrada eh, os digo que este tema de los dos que imparto es el que necesita más dedicación en contrapartida. El segundo tema es más liviano, eh, tiene bastante menos trabajo. Eh, en este tema vamos a entrar de lleno en conceptos como la geolocalización, eh, vamos a ver cómo se utilizan las redes sociales, vamos a debatir sobre la, la privacidad en geolocalización. Un tema que es bastante controvertido y muy recurrente en eh, eh, los medios sobre el uso que hacen la, las redes sociales, que se hacen en internet de, sobre nuestra ubicación. Eh, os voy a, re, a recomendar algunos contenidos, y eh, eh, como algunos vídeos y algunos textos para que vosotros mismos forméis una opinión. Eh, como digo, vamos a definir conceptos como el, como el geomarketing, el concepto Solomo, no sé si habréis oído hablar alguna vez de, eh, el concepto ciudad inteligente, también muy conocido como Smart City, y el concepto Big Data. Eh, incluyo también en el tema un apartado para que conozcamos las oportunidades de, de, de empleo que nos ofrecen estos conceptos. Y eh, me gustaría que recordarais que este tema tiene, aparte de, del contenido propio de, del tema, de la lección, tiene unas preguntas tipo T que son obligatorias y un foro que también es obligatorio su participación. No primo la cantidad, sino primo la, la calidad de, de vuestras aportaciones. Eh, por último, si queréis estar al día sobre estos temas que os comento, incluso otros relacionados con la planificación territorial, en los cuales trabajo podéis seguirme en el usuario de, de Twitter eh, cheluimf y en la página de Facebook de, de mi empresa Geoconsultor o ya si tenéis cuestiones más personales entrar en, en el correo electrónico enviar un correo electrónico haciéndome la consulta que, que creáis oportuna eh, os animo participación sobre todo en el foro y a que llevéis la, la, los temas al día. Ya sabéis que cada tema se, se va a dedicar una semana a él. Gracias.